Shalom Haberim, Shalom Templo de Pasos, Shalom amigos qué gusto estar por aquí con ustedes de vuelta eh, acá a mis espaldas eh, un día hermoso, un día otoñal en el que se empiezan a avivar los vientos que estamos esperando que lleguen a por acá con el invierno y la casa está medio en obras y acá tenemos un techo nuevo en la terraza, capaz de resistir, esperamos, los embates de la lluvia y el viento, y despacito vamos volviendo a alguna forma de normalidad. Y entre tanto, entre tanto, algunas impresiones y, y un tanto de Torah que quiero compartir con ustedes. Impresiones. Yo me acuerdo cuando, cuando recién nació Google Video primero y otra cantidad de empresas chiquitas que hacían lo mismo y, y después YouTube eh, y cuando nacieron las redes, las redes sociales, Facebook y, y, y empezaron a venir otras atrás y hasta el día de hoy, cada vez que surge algo nuevo entonces aparecen los conservadores sin imaginación y dicen, ay, ay, ay, esto es el apocalipsis, esto se terminó eh, es imposible que esto traiga nada bueno. Y entonces vamos vamos quienes ponemos Torah en YouTube, quienes ponemos Kabbalah en YouTube, vamos quienes hacemos eso en cada lugar que podemos, y, y se demuestra que no, que es otro soporte de expresión más. Cada, cada nueva instancia, es otra metáfora nueva, eh, eh, es, otro, es otro canal, es otro conducto nuevo. De ese mismo modo, a veces, a veces la verdad me da, me da una felicidad enorme descubrir cómo otros aprovechan las oportunidades para crear cosas nuevas. Y entonces me he topado últimamente, por ejemplo, con tres ejemplos, tres ejemplos que les quiero dar. Eh, los tres ocurren, no, dos ocurren en inglés, otro ocurre en hebreo. Pero todo eso puede, puede ocurrir en cualquier idioma es solo cuestión de que lleguemos a la, a la soltura necesaria y a las ganas. En TikTok hay dos señoras a quienes yo sigo, eh, dos señoras jóvenes del orden de los treinta y pico de años, eh, judías ortodoxas de Estados Unidos. Una de ellas hace todos los días, todos los días, en TikTok, un resumen de unos pocos minutos de la hoja de Guemará, del Talmud, que se estudia ese día en el sistema del Dafiumid, de una hoja por día. Y lo hace de modo bellísimo, que cualquiera que anda buceando por TikTok en realidad puede comprender lo que ella está hablando. Y otra, por el estilo, que hace un resumen en dos tres minutos de puntos fundamentales de la para allá, una vez por semana. Y cuando yo veo esas cosas me llenan de satisfacción, porque quiere decir que la Torá se sigue retraduciendo a los lenguajes de cada momento y de cada generación. Ahora, si nos fijamos, no, no si nos fijamos, hay un tercer invento, este mucho más fácil de hacer, pero que a mí me da una satisfacción enorme. Alguien hizo en Twitter un bot, un robot, que empieza desde el principio del libro de Tehilim, y así va avanzando hasta el final, cada media hora tuitea un verso de tailing. Todo el día, todos los días, cada media hora un verso de tailing, termina empieza de nuevo. Y eso es completamente fascinante, porque uno está navegando, trabajando, leyendo, discutiendo, opinando, agregando en Twitter, y cada media hora te aparece un verso de Teilim, un verso de los Salmos, ahí frente a tus ojos. Y tienes otro candidato a atrapar tu atención en el momento mismo. Y te encuentras citando, estudiando, musitando Torah a cada paso, cada media hora máximo. Ese.. Ese bot de Tehilim me, me, me inspiró mucho, tengo muchas ideas buenas al respecto, con ayuda de Jem vamos a producir novedades nosotros también, eh, como vivimos haciendo. Pero entre tanto este bot de Tehilim me agarró hace unos días, cuando él estaba en el Tehilim 119, y yo meramente entré a algo a Twitter y me encontré con que me citó el Tehilim 119, verso 95. Lo voy a. Esto era lo que Lo voy a leer en hebreo. Luego le voy a dar una traducción conceptual. Y vamos a ver hacia dónde seguimos desde ahí. Tehilim Kufiutet 119, verso Pasuk Tzadik Hei 95. Likibur Rechaim le Abdeini edoteja Teja et bonan. Tiene dos partes, la primera Likibur Jaim Abdeini, Podríamos traducirla conceptualmente como Los malos, los malvados tuvieron la esperanza de que yo me pierda de que yo muera, de que yo me pierda del mundo, etc. Esa es la esperanza de los malvados, que yo me pierda ¿Y yo qué hago a cambio? Ay, doteja et bonan Et bonan es fácil Voy a meditar, voy a reflexionar. ¿En qué? Y acá está la clave. En tus edot. Y estas edot, que dice aquí el salmista, son la clave de todo. La palabra edot sale de la raíz Aindalet, que, que es la raíz del testigo, del testimonio. Uno tendería a traducir rápidamente edoteja por tus testimonios. Pero también sale de Aedá. Aedá lo hemos traducido más de una vez por comunidad testimonial. El pueblo de Israel se vuelve una edad después de que todo junto él es testigo de tales y cuáles y cuántos milagros. De modo que fácilmente podríamos traducirlo por testimonio, pero claro, por testimonio es Aeducto y en plural es Eduyot, podríamos aceptar un giro, pero me incomoda. Entonces salgo a buscar qué dicen todos los exégetas acerca de Aedot, Aedoteja, y me encuentro con que la mayoría de los exégetas no se refieren a eso, pero el malvin nuestro querido malvin dice que edoteja ¿qué son? Son las historias las narraciones que nos trae la Torá, los relatos paradigmáticos de la Torá, que son todos los relatos de la Torá. Y es interesante porque en esta zona de Tehilim, en esta zona específicamente de Tehilim 119, se traen varias expresiones que tienen que ver con, con lo que se pone en su Torá. Por ejemplo, está escrito Pikudeja tus órdenes, Imroteja, tus dichos, Dvarja, lo que hablaste mitzvoteja, tus mitzvot, tus preceptos y acá y en otros varios lugares edoteja entonces cuando los malvados quieren que yo me pierda lo que yo puedo hacer en reacción a ellos es reflexionar y meditar en los relatos de la Torah no, no, no en la mitzvot no en la mitzvah del etrogo o, o, o en la prohibición de comer carne con leche. Porque todo eso no arregla mi mente. Todo eso me hace cumplir con el mandato divino. Pero aparte de eso yo tengo que arreglar mi mente. Y lo que va a arreglar mi mente son los relatos. Claro, de modo genérico acerca de esto hemos hablado muchísimas veces. Lo hablamos en cuanto hace Asia Nachman y lo hablamos en cuanto al rol que le damos en la comunidad de Torah y ahora en el Templo de Pasos, a los cuentos. Por eso nuestro canal de cuentos en Telegram se llama La Botica del Templo de Pasos, porque allí están los remedios para el alma. Y el Malvim nos dice muy claro, bueno, si en el, mapa, en el mapa mental de los malvados tú te pierdes, en el mapa mental que tú vas a aprender de los relatos de la Torah, tú no te pierdes, todo lo contrario, tú eres redimido y te salvas. Si tú eres meramente Daniel, que estás confundido en el, y vives en el siglo XXI y está todo mal alrededor tuyo, y los otros imaginan acerca de ti cosas buenísimas o horribles, y, y esas cosas que los otros imaginan te bandean, estás perdido. Pero si tú eres experto y entonces tú te vuelves, tú te puedes ubicar en la figura de Adán, te puedes ubicar en la figura de Noah, te puedes ubicar en la figura de Abraham, te puedes ubicar en la figura de Moshe, que es lo que estamos tratando de hacer y por eso va llevando tanto, tanto tiempo en nuestro próximo libro, Bezer Sanar el alma. Esas son las figuras que nos acompañan. Porque entonces, cuando llevas tu realidad a la metáfora de esas figuras, de las Aidot, resulta que el relato, la, la peripecia, adopta, adopta una forma distinta, adopta un camino distinto, adopta una conducta distinta. Tú vas a salir de esto como Moshe, no vas a salir en una miseria y una humillación. Tú vas a salir de esto como Abraham con la gracia y con la piedad y con la bondad de Hashem sobre ti. Si sí, los malos, y los malos no es solo, no es solo los malos con nombre y apellido, no es solo tu ex que te desea el mal, eh, o, o esa señora de enfrente que te mira de reojo y no le gustas, no, no, los malos, los malos los autores, los partícipes, los protagonistas de esta narrativa tan triste y malvada que, que tenemos por doquier alrededor y que, y que se nos pega a veces y que no, no, no parece que tengamos nada que hacer a su respecto bueno, sí lo que tenemos que hacer a su respecto es ponernos dentro de los relatos de la Torah cada relato de la Torah viene a representar en términos de, de arquetipo, en términos de metáfora, una infinidad de relatos posibles en nuestras propias vidas. Y la Torá nos trae del modo en que sanan a los relatos posibles en nuestras propias vidas. Y por eso es que estudiamos y atendemos tanto a los relatos de la Torá. Ahora, mirad, mirad qué notable, porque el, los textos sagrados no dejan no dejan de sorprendernos todo el tiempo. Y la belleza matemática de, del lenguaje sagrado y de los textos sagrados todos es, es abrumadora, hasta el punto que uno a veces solo puede estallar en una carcajada y decir Hashem, yo sé que no entiendo nada, esto me encanta, pero no entiendo nada». Porque al cabo de un rato volví a Twitter, después de que Twitter me dio este verso que acabamos de compartir y claro, yo volví a Twitter y había pasado, se ve un par de horas entonces el Tejilimbot acababa de publicar el verso que viene cuatro versos después el verso 99 del capítulo 119 y caramba en el verso 99 cuatro versos después vuelve a aparecer la palabra edoteja y entonces vamos a tratar de entender su contexto ahora. Dice el verso 99 del capítulo 119 de Tehilim: Mikol melamdai hiscalti ki adoteha zíjali. Ah, y ahora nos estamos acercando. Dice así: De todos los que me vienen a enseñar, de todos los que me enseñan, o sea, de toda la realidad, de todo lo que me sucede, de todo lo que alguien me dice o me hace o me muestra o lo que sea yo aumento en inteligencia ¿por qué? porque Edoteja sihali. de vuelta a Edoteja de vuelta a los relatos paradigmáticos de la Torah zihali. son son mi conversación son mi habla son esos relatos son el lenguaje que habla mi corazón. Entonces, todo lo que yo veo en mi mundo, todo lo que yo oigo o atiendo de quienes vienen a enseñarme algo, sabiéndolo o no, yo lo paso a través del lenguaje que hablo. El lenguaje que hablo, el lenguaje que vivo, es ese lenguaje de los relatos de la Torah. Y entonces, como los relatos de la Torah me enseñan a pensar de lo que vivimos hablando también, yo no me pierdo nada, porque todo viene a enseñarme algo. Nicol Melamdai Giscalti, de todo lo que viene a enseñarme, yo sumo sabiduría. Porque primero que nada tengo las narraciones ejemplares, paradigmáticas de la Torá, que me sirven de, de, de, esquema, de sistema de referentes, de sistema de metáforas, sobre los cuales sobre las cuales posicionar todo lo que veo y todo lo que entiendo. Pueden aparecer millones de metáforas nuevas de lo mismo. Si yo era lo mismo lo tengo claro, no me voy a confundir con las metáforas nuevas. Voy a entender inmediatamente a qué remitan. Y por eso nosotros ponemos, ponemos tanta atención y tanto empeño en los relatos específicamente de la Torá, y también en, en los distintos sistemas de metáforas que nos ayudan a comprenderlos, como el Tarot Hasidí, o como lo que hacemos en, en, en varios de, de, de los libros que hemos publicado, que tomamos, tomamos personajes que los une un hilo conductor determinado, como por ejemplo ocurrió en, en el arte de soñar el mundo, que lo que tomamos son los siete sueños que hay en la Torah y sus protagonistas, eh, o oh, en Siete Mujeres Profetas, lógicamente tomamos a las Mujeres Profetas, ahora en Sanar el Alma, en, en cada libro lo que hacemos es tratar de escarbar hasta, hasta que se ve tallada de modo claro ante nuestros ojos la, la relación entre todas las metáforas del mundo y el relato que estamos siguiendo. Ahora, Ustedes saben, algo que compartimos, a nosotros nos gustan los números. Los números sagrados nos fascinan. De modo que, claro, calculé el primer verso que, que, les, que les mencioné hace unos minutos, el verso 95 de Teglim 119, me fijé y su valor numérico es 1882. Y me dije, claro, este verso vino a enseñarme, que aunque todo alrededor, cuando todo alrededor todos los malvados vienen con la esperanza de que yo me pierda, meditar, reflexionar en tus dot en la forma sagrada de los relatos de la Torá, ah, y eso es lo que me va a salvar. Y, y eso vale 1882. Y entonces fui al segundo, el segundo verso, el 99, es el que me dice que por ser esas oedot, esas narraciones paradigmáticas de la Torah, mi sijá, mi conversación, la conversación íntima de mi espíritu pasa por ahí, Abraham, Noé Moshe, están todos, están todos presentes y a, y a eso se refiere que, que la Torá esté grabada en mi corazón, de lo que hablamos tantas veces, en el nivel de Jerut, de Sabiel. El hecho de que los relatos de la Torá sean la sustancia de mi conversación, sean mi lenguaje, va a hacer que mi colmer amdai viscalti de todo lo que viene a enseñarme, yo sumo sabiduría. No importa si el que viene a enseñarme... Eh, ¿Es analfabeto o es, un, o es alguien que habla solo chino mandarín, lenguaje del que yo no tengo idea? O, ¿O es un ave que pasa por aquí? ¿O es una circunstancia como un pinchazo de rueda, como ha, ha pasado y hemos hecho videos basados en pinchazos de rueda, porque aprendemos Torah del pinchazo de una rueda? Este segundo verso que me dice que lo más importante es que mi Torah esté grabada en mi corazón, que los relatos de la Torá sean la conversación interna de mi alma, este verso 99, es superfluo, no hacía falta, ayem, ayem", no, ni siquiera era necesario, y nos lo diste igual. También vale 1882 en valor numérico. <coughs> También tiene una, una conexión, además de que ambos versos hablan de Edot, específicamente de estos relatos paradigmáticos, tienen una conexión por debajo de la tierra, una conexión analógica, numérica, que dice, si estudiaste el primero, ven, estudia el segundo, porque están conectados. Eso es lo que hay que hacer con las redot. Primero, reflexionar, meditar en ellas, como nos enseñó el primer verso. Pero el objetivo es Gerut, que las redot, los relatos sagrados de la Torah, estén grabados en mi corazón tal que son... Mi conversación, mi, mi alma piensa en términos de cómo pensaría de esto Abraham, Isaac, Jacob, Noach, Adam, Abel, Caín, Bilam, Moshe, ¿quién? De todos los relatos de la Torah, tengo que encontrar en cada ocasión cuál es el que me traduce para mí correctamente lo que estoy viendo, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy entendiendo. Y les dije hace unos minutos que tanto da si de quien quieres aprender es un gran sabio o es alguien analfabeto. En, en próximos días con la ayuda de Shen les voy a hablar de un maestro nuevo que tengo, hombre, y que es completamente analfabeto. Y que por estar aprendiendo mucho de él es que estoy decidido a ayudarle a aprender a leer y escribir. Pero eso no es para ahora. Edoteja Sijali. Eso es lo más importante de todo lo que estamos estudiando. Y si se fijan, Aedoteja, las narraciones, tus testimonios, las narraciones de la Torah, son mi conversación, son el lenguaje de mi alma. Tomé esa expresión, Aedoteja sijali y me fijé, ya era irresistible. Una vez que tú entras ahí, el tren se pone en marcha y tienes que seguir adelante. Y me encontré que Aedoteja sijali tiene valor numérico 873. Igual que un verso entero del que estuvimos hablando hace unos muy, muy pocos días. El verso que está en Bereshit, Génesis, capítulo 32, verso 2, que dice: Y Yaakov, Yaakov se fue a su camino y se encontraron con él <coughs> se toparon con él ángeles de Elohim. y estudiamos hace unos días que aquí hay una clave porque Jacob sale a su camino y Jacob sabe que tiene un nivel espiritual que le acredita revelación de ángeles pero Jacob es un hombre y tiene que actuar como hombre y lo sabe y no sale a buscar ángeles sale a buscar su camino y entonces, los ángeles vienen a él. Eso de que los ángeles vienen a él es Edoteja sijalí la llave. El modo en que todo esto ocurre es porque yo adopto la Torah, adopto la narración de la Torah, como, de vuelta, set básico de metáforas para entender toda la realidad. Y entonces ocurre que todo es mágico que yo estoy atrayendo lo divino sobre la tierra, sobre lo profano, sobre mi vida. Y cuando yo hago eso, cuando yo hago eso, las narraciones de la Torah acuden a mí, y los ángeles vienen y se topan con Iaacob, y cambian, cambian la historia en el sentido en que sea necesario. Bases de la magia, cada abracadabrafa. De eso se trata todo lo que estamos viendo. La magia empieza en la Torah, en las formas de las letras, en los valores de las letras, en las raíces de los verbos, en sus conexiones, pero sobre todo en la narrativa. <coughs> por, eso, por eso seguimos trabajando cada día más metáforas, metáforas sabias, metáforas sólidas, que nos ayuden a resignificar todo lo que en el modo en que nos enseñaron y aprendimos a entender el mundo, hay tanto que parece malo. Y sin embargo, cuando lo pasamos a través del filtro de edoteja, de las narraciones sagradas paradigmáticas de la Torah, resulta no haber nada malo. Y solo era que teníamos que cambiarnos de lentes. Amigos, templo de pasos queridos. Se está acercando Rosh Hashanah. El próximo domingo, con ayuda de Hashem, está el anuncio por todos lados. Vamos a realizar la anulación de votos y juramentos. Te dejo el link de vuelta aquí abajo porque es muy importante inscribirse en el link correcto y recibir previamente el material. La inscripción es gratuita, una eventual donación es voluntaria. Pero la inscripción es gratuita y te estoy esperando en el link correcto de Gambo. Y junto con ello, tengo que, que hacer una, una aclaración y, o pedir una disculpa eh, diciendo algo que es de perogrullo. Eh, como, como vosotros intuís, yo también soy humano. Y por consiguiente, eh, a veces yo también tengo altibajos de todo tipo. Altibajos físicos, altibajos espirituales, altibajos emocionales. Allem me regala muchas, pero muchas experiencias muy intensas y desafíos muy intensos para que yo los pase a través de Edoteja y logre, logre endulzarlos. Bueno, a veces no doy abasto, a veces algo en mí también se rompe, a veces yo también me caigo. Y, y caramba, pretender disimularlo, pretender que uno es mucho más grande de lo que es, eh, es esencialmente estúpido. Así que como ustedes saben que yo en realidad comparto mi propio camino con ustedes. Cuando yo hablo del templo que se constituye de los pasos de todos, eh, estoy yo a la cabeza caminando con ustedes mano con mano y, y comparto con ustedes mi propia experiencia. Eso es lo que está pasando con sanar el alma también. Mientras yo trabajo en sanar mi propia alma, que es lo único que uno puede hacer de, de sus muchísimas heridas, entonces escribo cómo lo hago y lo hago con las redotto. Y, y lo escribo para poder compartirlo con ustedes. De todos modos, entre tanto, eh, a veces, es cierto, a veces no puedo estar a la altura de las circunstancias, a veces demoro muchos días en poder ver correspondencia personal, a veces paso unos días en los que no, no estoy en condiciones espirituales de hablar en público. Bueno, como todos, nada de que angustiarse, estoy con vosotros todo el tiempo y estamos construyendo esto juntos. Quien todavía no tenga una membresía en el Templo de Pasos, le, le aconsejo que se la regale en honor de Roger Shana. Eh, en el Templo de Pasos van a, van a seguir pasando cosas que no pasan afuera Y que pasan en vivo solamente ahí Pero no es por eso que tienes que ser miembro del Templo de Pasos Tienes que ser miembro del Templo de Pasos porque Hacer esta cosa maravillosa que tenemos cuesta mucho dinero y tenemos que hacerlo juntos Es tan sencillo como eso Lo que damos gratis, lo que brindamos gratis este video En Youtube, en Telegram, en Facebook, en todas partes Todo, todo el contenido que compartimos gratis Preciso que tú seas mi socio en hacerlo y en difundirlo. Y así es como hacemos el templo de verdad. Así que empezamos a despedirnos, haciendo balances de todo tipo, de este 5.782, con ayuda de Hashem, los días que nos quedan de este año aún, van a ser intensos, y vamos a trabajar en volcarlos hacia el bien, uno tras otro, cosa tras cosa, dato tras dato, eh, en lo personal eh, tengo, tengo unas cuantas luchas conmigo mismo, pruebas de teyubá en este mes de Elul, eh, pruebas de, de resistencia, pruebas de atribuir a todo significado positivo. Tengo la casa dada vuelta, la terraza dada vuelta a punto de que empiece a llover. Se cumplieron dos años y medio que no veo que no me ven a mí. Mis hijas menores que viven como si no tuvieran padre. ...y rezo por ellas todos los días... ...y algunos de ustedes me acompañan en esas plegarias... Y, ...y todos saben todo eso... ...y al mismo tiempo... ...tengo en muchos círculos concéntricos... ...padres, hijos, nietos... ...tengo... ...tengo tantas satisfacciones... ...y tantas razones de gratitud... ...y sobre todo ustedes... ...estos círculos concéntricos... ...en que estamos creciendo juntos... ...en que hacemos tefilá juntos... ...en que... ...conectamos juntos lo divino que hay en mí con lo divino en que soy. Esto, esto es tan maravilloso y tan objeto de gratitud cada día. Ojalá esté pudiendo transmitíroslo de modo que también vosotros saltéis de alegría por ello, porque yo no puedo permitirme estar triste mucho rato de corrido cuando, cuando tenemos un templo que se constituye de los pasos de todos, caminando con Edoteja, caminando desde los sistemas de referentes y de metáforas paradigmáticas que nos regala la Torah, para poder hacer que todo sea bien, para poder constituirnos en bien y en shalom en todos los mundos. Amigos, gracias por acompañarme hasta aquí. Seguimos juntos, con fuerza, con ganas, con mucha luz, <coughs> tomados de las manos. Desde el barco pirata, shalom, shalom. Buen viaje.